Mi nombre es Lander, soy insectista profesional. También hago clases acá en la Escuela de sencillo. Haber llegado a, a un lugar tan bonito como Punta de Lobo me ha permitido vivir cosas realmente únicas. breathtaking the view, it's just amazing, so beautiful. And it's really quiet and easy going. People yeah. are friendly and it's just good... it's amazing. Yeah. Very good. Me había hablado tanto, papudo, papudo, tenemos que conocer papudo, que bueno, nos vinimos con nuestro primer autito, nos hicimos el viaje acá y realmente sí yo me quedé enamorado. Lo bueno de más sencillo, en general, es que es una playa joven, con alta energía. Que Tú no solamente podés venir a tomar sol, sino que podés meterte un rato a nadar, la temperatura rica en el verano, te podés meter a hacer paddle, hacer set, hay paseos por la bahía. Es una playa en donde podés hacer un millón de cosas y más. Tampoco fui descubriendo que se pueden hacer muchas cosas, ya hay talleres de varias disciplinas, también atrae a de todo el mundo. Prefieren venir acá y correr olas realmente buenas. Really good country to travel. It's very safe yeah. and very convenient. So, love it tenés que venir y vivirlo, explicarles es como difícil porque son muchas sensaciones de olores, sabores, colores. Great beaches, Chile. <laughs> really relaxed. Nice atmosphere. The color of the water is just amazing. The scenery, it's beautiful.